Hola, Dios le bendiga. El día de hoy estaremos hablando de los encuadres fotográficos. Hay tres tipos de encuadres que vamos a hablar. El primero es el encuadre vertical. El segundo es el encuadre horizontal. Y el tercero es el encuadre inclinado. Podemos variar en gran manera con los encuadres, ya que esto nos transmite un estado psicológico distinto a nuestras fotografías. El encuadre vertical refleja fuerza o firmeza. El recuadre horizontal eh, quietud o tranquilidad. Y el recuadro o encuadre inclinado refleja dinamismo. Bien, también es importante dejar digamos espacio cerca de los márgenes o borde la foto no puede estar así que se ve como si tuviera aprisionada como que no tiene espacio donde ella puede respirar esto es un fallo estético en la fotografía se debe dejar digamos espacios apropiados si por ejemplo usted está tomando una fotografía y tanto el objeto principal digamos se relaciona o encaja con el fondo o con otra partes usted puede digamos eh, abarcarlo todo pero si no entonces usted cierra el encuadre tomando en cuenta de que debe dejar algunos espacios para que la foto no se vea como esta a veces hay situaciones digamos un tanto cuanto rápidas que se nos pasa a hacer este, este pequeño proceso. Para ello entonces podemos utilizar un programa de edición de fotografía, en este pequeño caso usaremos Adobe Photoshop Lightroom que es el, el programa que nos compete a nosotros y con simplemente unos cuantos clics nosotros podemos en este, en este pequeño ejemplo podemos digamos eh, eliminar digamos espacios eh, que son excesivos en la fotografía e incluso también podemos crear un encuadre inclinado si le damos ahora podemos ver lo diferente que se ve esta fotografía de esta que tenemos acá, así que les invito a que no se limite o que no se aferre a un solo encuadre sino que podamos utilizar los encuadres mencionados anteriormente, el encuadre vertical, el encuadre horizontal y el encuadre inclinado.